Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno queridos, y hoy estamos aquí en Frontline, en línea de frente Vamos a ver una... Una batallita Que jugué en el día de ayer En el día de ayer um, Y básicamente Le subo esta reply por el hecho de que... Bueno, creo que hice un daño aceptable no, no, no creo que sea el mejor daño del mundo, ni mucho menos Pero... Pero hay varias cositas interesantes Me mando varias... Varias, varias cagadas, por decirlo así también Y está bueno también repasarlos Y, y que to, entre todos vayamos Como siempre digo, este es un canal para que... Todos aprendamos eh, No solamente yo eh, Yo creo que soy el primero en... En, en tener que aprender, así que por eso siempre recalco esto también, ¿no? Eh, bueno, acá agarro... digamos, arrancamos con la SU-130PM voy a ir pasando para que el video no sea tan, tan largo excesivamente en los momentos que no tienen mucho sentido, como este momento en particular lo que sí, bueno, esta es una posición que está relativamente buena, estaría mejor poder capturar un poco, una posición más al medio, como está, por ejemplo... El, el pato no un poco más allá, inclusive para tener mejor, mejor tiro y tener tiro a los cazas que están allá atrás al fondo. Si bien acá lo tenemos, pero bueno, eh, lo que pasa es que este cazatanque en particular, la SU-130, no es que tenga el mejor camo del mundo. Eso es una, una caga que me mando. Y siempre que dispares desde esta posición, por lo general te van a detectar con este cazatanque, por lo menos con la SU-130, o con. puede que tal vez con otro con más cómo puede que no, pero... Fíjate que yo tengo la red, incluso la red de camuflaje. Y... y así y todo eh, me detectan. Bueno, fíjate lo que va a pasar ahora. Por eso también en parte quiero subir esta replay para que vean... Eh, no, no, no hay chance. Cuando... Yo les recomiendo esto. Mmm, no se maten, digamos... Eh, tratando de, Intentando darle a los... A los links y todo eso A los ligeritos con rueda más que nada Porque es que no, no, no va, no va Son muy... Son muy complicados de darles, ¿no? Bueno, me quedan 38 segundos 37, 36 La verdad que yo interpreté en, en mi posición Que si yo me daba vuelta y me retiraba Me iban a espotear un poquito más adelante Y ya no iba a poder hacer absolutamente nada Entonces por lo menos En el tiempo que... Eh, digamos Ellos capturaron y nosotros teníamos la posibilidad de, eh, de escapar, digamos por decirlo así Pasa que este cazatanque no tiene una gran gran velocidad eh, No es un Scorpion Geni, mucho menos Sí podría haber medido, sí puede ser Fíjate que la ISU-152 se retiró a tiempo eh, Pero se evitó de pegar dos tiros Bueno, básicamente, ahí qué pasa eh, Me cayó la, la artillería automáticamente Pum, adiós bueno, acabo de adelantar un toque para que, como decía recién, no sea tan tan largo. Bueno, ahí vamos. Ahí le metemos la la velocidad la velocidad normal, digamos. ¿no? Bueno, estoy acá con el con el CDA, con el cañón de assault. Eh, error por mi parte haber disparado en un, en un tiro tan tan tan tan difícil. Este sí que, yo la verdad es que no recuerdo bien qué pasó, pero bueno, acá está. Eh, este sí es un caza que tiene muchísima velocidad Y si... Bueno, me pidieron pelotón, no sé quién era eh, eh, Acá nos dicen que tenemos que abandonar la zona justamente Entonces, ¿qué hago con este caza? Sí decido abandonar, ¿por qué? Porque tiene gran velocidad y gran potencia eh, específica, digamos, ¿no? Para aquellos que no lo sepan Recalco, la potencia específica es... La relación de peso-potencia. Lo que pesa el tanque versus eh, la potencia que tiene ese motor, digamos, ¿no? Podés tener un motor, un motor con 800 caballos, pero si pesás 90 toneladas, eh, va a andar lento igual. O puedes tener un motor de 300 caballos y pesás 5 toneladas y vas a volar. Bueno... eh. Otro consejo que les doy es no disparen a PCR. Me, yo he visto acá que me han tirado a PCR, o sea, munición premium, quiero decir, ¿no? Munición de oro. No la PCR, porque yo tengo a PCR acá, pero es la munición estándar, digamos. La, la que pagás baratito con créditos. En estos, en estos eh, eventos como es Frontline, por lo menos, eh, yo les aconsejo que tiren munición estándar y que vayan con los consumibles baratitos. Porque, sinceramente... El LT, que roto que está. qué bueno está ese tanque. Ese casa, no lo. Ese casa, digo, ese ligerito. Está muy, muy bueno. Aunque no llega para mí al nivel del 75FL. Eh. Para mí está. El ever 75FL está hiper, mega archi, recontra roto. O sea, está muy zarpado. Yo creo que tendrán que bajarle un poco las estadísticas. Por lo menos disparar el movimiento ese aimbot que tiene en el cañón es imposible. Eh, el otro día... ¿Cuándo fue? así bueno, ayer lo, lo, lo perseguí con un burrasque. Y... Y me costó matarlo. Te digo, me costó un montón matarlo. Y voy con el estabilizador y toda la bola, te digo, en el burrasque. Pero bueno, así todo... Se complicó bastante. Bueno, acá voy a reparar. Lo que les decía. El tema de... ¿Qué hay ahí? Una bachat. Bueno, con este caza lo que está buenísimo, si lo tenés... Yo te, te aconsejo que lo saques bastante acá. Es que... Bueno, acá seguramente lo voy a agarrar porque... Soy un manco por eso. Nada más que por eso. Pero. La bachat, no, no, no, no. no tienes muchas chances aquí, querido Bachat. Yo, te, la verdad, yo con este casa me voy a buscar a, a los ligeros me lo voy a buscar los dos. Olvídate. Olvídate porque voy al. Voy al ritmo de ellos. Y encima. Eh, y encima. Eh, giro, giro rapidísimo sobre mi hijo O sea. Salvo un ligero con ruedas, un ligero normal o un mediano, empezado ni a hablar. Pero un mediano incluso no va a poder eh, trolearme ni, ni en pedo. Bueno, ahí traté de invocarle la bachat. El ataque aéreo que dura dos, dos segundos en caer y no se lo emboqué. Bueno, ahí se asoma el provecho, Me lo sacan... Acá, en esta posición, tenés que tener mucho cuidado cuando capturan eh, lo que sería zona A y zona D de dedo. Acá te van a venir seguramente por esa zona de allá. Y como está todo lleno de árboles y arbustos y demás, eh, es una zona muy frondosa. Tenés que tener mucho cuidado porque te spotean y sos, estás muertísimo. Porque te tiran de acá, te tiran de aquel costado, te tiran de allá, los que vienen por ese pasillo. Y te tiran todos los que vienen por acá, más los que están... o sea. Más los que estén por ahí capturando, no sé qué. O sea, acá. Es una posición elevada, está buena, pero tenés que tener muchísimo cuidado. Y acá. yo Se la ponemos. <risa> le tiré. <risa> le tiré un blind shot a ver qué pasaba y estaba ahí el ligerillo. Eh, no sé qué le habrá roto porque supongo que la bruja, no sé. Porque sea un daño crítico. Bueno, eh, ¿qué más consejos podemos dar para eh, lo que tiene que ver con frontline? Ya les dije. No disparar munición de oro. Ir con consumir O sea, tirar solamente munición estándar, munición AP. O la que lleven ustedes, lleven ustedes como estándar. Eh, consumibles los chiquitos. No lleven consumibles grandes. Es mis consejos. voy a decir, ando, eh, pero yo llevo los. Bueno, Llevar la que quieras y hacer lo que vos quieras. O sea, que tirar oro, tira oro. Yo te doy mis consejos. ¿Bien? O sea, después cada uno hace lo que se le ocurre y tiene ganas con su cuenta. Pero estos son mis consejos. ¿Qué eh, ¿Qué más? Bueno, si tenés la posibilidad, lo que les decía hace un rato también, lo, si tenés la. Voy a avanzar un poquito porque esto si no es un bodrio. Si tenés la posibilidad de. Eh, de activar reservas de combate, es decir, eh, que te puedan llegar a dar más créditos, bueno, hacelo porque acá te puedes llevar tranquilamente una buena batalla. Si tenés activadas las reservas, te puedes llevar. No sé, si tenés la de 100 o 200%, te puedes llevar tranquilamente unos 800.000 por batalla. O sea, es una locura 800.000 créditos por batalla Y no estoy exagerando ¿eh? Bueno, acá tenemos Varios muchachos Por eso decidí Por eso también les digo Siempre vean el mapa chicos eh, Siempre vean el mapa ¿Por qué? Porque vi que tenía un par allá Un par de pesados En una zona abierta Y dije, bueno qué mejor que ir a cazarlos Con un cazatanques ¿Entendés? No van a tener visión Tal vez puede que haya algún ligerillo por ahí Pero tampoco es que me preocupe tanto Y además tenía la... Tenía lo que es la... El coso, el avión Para poder tirar el avión y poder eh, ver bien Bueno, ahí está la, la rain 40T espotéame, espoteame, espoteame. A Troden Yo tengo esa mala costumbre De siempre tratar de tirar eh, abajo Bueno, ¿ves que estoy, bueno ahí apunto un punto más arriba Pero siempre trato de De apuntar abajo y para traquear, pero bueno, a veces Los tiros hacen como esta Una curva que va derecho al suelo Ahí bueno, ahí tiro la eh, y, Ah, pensé que iba a tirar el avión, no, no, no lo tiré No lo tiré No lo tiré porque interpreté que El, el pesado se iba a Spotear en cualquier momento Bueno, acá de vuelta avanzo un poquito, decido irme. Por el momento es una partida normal, va a ser una partida larga, les aviso, chicos, desde el ya. Eh, acá se nos espotea el Defender. El tiro se va un poquito corrido. Eh, yo creo que tirándole al techo sería más. Fíjate que siempre tiene como una curvatura, ¿no? Eh, también pensá que estamos a 400 metros. Otra vez, fíjate dónde está la mira Siempre estoy tratando de traquear de hacer track con daño, pero bueno Lo que pasa es que ya te digo, estoy a 400 metros, es un montón Y acá cometo una, un error Acá me llevo Daño asistido, 755 por el 50TP Recuerden que tengo los binoculares Activados, 50TP A Troden Y una cosa eh, Estoy muy expuesto, bien Ya el Defender está dentro de mi zona De detección Fíjense los circulitos del minimapa Además, no solamente porque... Ahí está, ¿ves? Ahí está el error que yo cometo. Y eso es lo que ustedes no deben hacer. Porque acá... A nuestro tanque de combustible. Empieza la lluvia. ¡Hola! Todo el mundo fuera. Adiós. Eh, me confío, me confío. Porque es un cazatanque que tiene muchísima muchísimo camuflaje. Y, pero no tiene nada que ver eso. Acá en Frontline no tiene nada que ver que tengas mucho camo porque Y fíjense que saqué Esto también y quería trolearlos un poco Ustedes que me dicen que es un tanque malo Bueno, es malísimo Fíjate, el, el Defender me tiró oro Qué bonito Defender Mira, fíjate otra cosa, otra cosa más Llevo 42 munición AP 0 APCR O sea, no, directamente y explosiva por si No sé, hay alguno con poca vida torreteando Ahí le tiran la torreta, una explosiva No sé, tiene 30, 40 de vida, 50 de vida Y le mete una explosiva en la torreta y adiós Bueno, acá quería usar mi... Mi buena depresión. Esto tiene menos 10, si no mal recuerdo. Eh, el UDES se va a buscarlo al burras, El burras Se hace el pollo. Y nosotros le damos un tirillo. Un, un tiro fue bastante malo. Fíjense otra cosa. Estoy espoteado y sigo en el mismo lugar. Eso es muy peligroso acá. ¿Por qué? Porque todo el mundo lleva artillería, porque todo el mundo lleva bombardeo bombardero, no, bombardeo, no, aéreo y porque todo el mundo tiene los avioncitos estos, los de detección. Entonces, por eso, repito, lo mismo, mal, lo mismo que hice mal antes, lo estoy haciendo mal nuevamente ahora. En el sentido de que estás espoteado y más con un tanque así tan, tan lentorro, tan pesado como este. Pesado en el sentido de, de, de, de, de que es lento, ¿no? Bueno, eh, acá quería ver si podía llegar a ver el Defender, alguna cosa más por ahí. Voy a avanzar un poquito, porque si no se hace extremadamente largo. Bueno, acá directamente ya veo que van a capturar, se van a lanzar. Siempre vayan apretando el Tab, con el Tab se van a ir dando cuenta. Quería agarrarlo a ese, el AMX, para que me dé un poquito de su motivación, de su inspiración. Pero no llego ni por casualidad. Eh, y acá vamos a tratar de defender un poquito La posición, de aguantar un poquito el, el, La posición de E Si bien somos más nosotros, pero Evidentemente van a venir a capturar Ahí el, con el defender ese teníamos una, una A veces Se arma como esas trifulcas Mano a mano que Nos empezamos a disparar con algunos Bueno, ahí está Nando, estás espoteado quédate quieto nomás, me disparan después también la artillería y además me, me tiraron el bombardero. El bombardeo aéreo. Fíjate, me tiró a PCR oro. ¡Yii! ¡Hola, rebote! Adentro, sigue tirando más. Rebote, rebote. Bueno, que quería usar. Otra cuestión. Si saben que están en un lugar complicado, en una posición complicada. Tiren y, y tienen ya el bombardeo aéreo o, o la artillería, tírenla si saben que dentro de poquito puede que mueran, digamos. Porque si no tienen que esperar de vuelta a los 300 segundos o los 350 segundos para que se vuelva a, a restablecer eso, digamos. Bueno, ahí la tiré y sacamos un par de puntos de, de captura, lo cual nos da más experiencia. Recuerden que acá casi todo da, da totalmente... Vas ganando experiencia dentro de la batalla... Ya sea reseteando la base... Ya sea... Eh, capturando la base... O sea, si tenés la posibilidad de meterte en la base... Para ayudar a capturar... metete. Otra de las cuestiones que vi a veces también... Puede que sea por, por chicos inexpertos... O, o no... O también hay un montón de chabones que no... O sea, no tiene que ver con la cantidad de batallas... Ni con nada... No sé por qué lo hacen... Pero hay muchos pesados que se quedan campeando. Muchos ligeros que se quedan campeando. Muchos medianos. que, O sea, están todos campeando a veces. Pero a veces tipo... No sé, a ver. Con un Defender atrás de todo. Esperando aquí. ¿Qué esperas? Que vaya que el ligero a capturar. Que vaya el medio a capturar. Sí, los ligeros pueden ir a capturar. Pero tipo provisoriamente. Un segundo como para molestar. Llamar la atención. Y se las pican. Porque en cuanto te cae un un bombardeo aéreo, o te cae un ataque de artillería, o lo que sea el ligero está muertísimo. Olvídate. Eh, así que por eso digo, si, si tenés un pesado y tenés que te toca capturar, tampoco te digo... También está la otra. Tampoco es que hagas la gran heroica vos solo contra 15, te vas a capturar... No, no, no, porque te vas a querer cortar... ¿Entendés? La, la, la, las vestiduras Porque vas a decir, no, pues este equipo son unos hijos ¿Entendés? No Entonces, cuando ves que más o menos el equipo se pone de acuerdo Y uno va a capturar, si podés ir a ayudarlo Ayudalo, no te quedes campeando Con un super pesado Con un IS-3 Tirando a, de a 600 metros ¿Entendés? Bueno, mira cómo están Todos en fila, los tengo todos En fila para hacerme pollo I la lluvia, la lluvia de balas. ¡Ole! ¡Ole, bebote! ¡Ole, bebote! <ríe> ¡Mirad todo lo que es eso, una banda, chabón! Y, me tira, y encima me tiraron la, la artillería también. Olvídate. Bueno, pará, lo rein, pará un poquillo. Fue, la verdad que esta partida me divertí mucho, la pasé muy bien. Y de eso también se trata. Otro consejo. Pasala bien, loco. Pasala bien, man. O pasala bien, loca. Ya sea sos mujer o hombre, pasala bien Si la vas a pasar mal jugando Estos, estos eventos así O te vas a calentar o... Yo a veces los escucho y chico no, porque están todos Ahí está, y están, en las puteadas porque no sé No, no perdés puntuación Tomá No, bebé. qué mentira ¿Dice ese tiro que fue? Troll ah, no, Hola, Lorraine Toma, ahí tenés Antes de irme, te dejo un regalito Mira, y encima le sacamos casi 300 de vida al lancen por chocarse con nosotros Perfecto No la pases mal Yo la verdad que siempre jugando línea de frente me, me, me cago la risa La paso re bien Porque Porque se trata de eso No perdés puntuación, no perdés winocho, No perdés nada, ganás créditos Podés jugar en pelotón con tus amigos Te divertís, la pasás bien Yo por lo menos lo veo así, lo que es línea de frente Y cazadores de acero también voy a hacer lo mismo ya bastante mala sangre tenés si, si te lo tomás muy a pecho A veces el juego te calentás O sos muy enojón, muy calentón o calentona eh, Jugando las batallas aleatorias Que encima perdés puntuación Perdés win 8, a veces perdés créditos Te llenan todos de APCR todo, Ahí va todo oro Salís en tier 4 te llenan de oro En tier 5 te llenan de APCR En, hit, en tier 6 te llenan de, de, de APCR De hit, en tier 7, en, todo, en todos los tieres vuela la munición premium para todos lados acá no acá haces crédito pasala bien O sea. no te lo tomes tan, tan a pecho tranquilo brotherhood tranquilo hermandad pero bueno yo lo... es mi consejo y eso que yo soy un recalentón ya digo ya saben la mayoría que sigue mi canal hace tiempo sabe que tengo varios teclados ya que han perecido que han muerto varios mouse que han sido reventados bueno entonces es mi, mi humilde consejillo ¿Qué más? Eh, bueno, acá tengo que ir a resetear mmm, El objetivo 3 Porque veo que básicamente Si mirás el mini mapa No hay nadie de los verdes en 3 Nadie aprieta la letra M Entonces como nadie aprieta M Tiene que ir Nando Ahí va Nando a resetear Típico. Ahí está el, pro el proyecto Adiós, espollo Y además, otra de las cosas que está bueno acá En este modo Es que podés probar todos los tanques que tenés Capaz que en aleatoria sabés que tenés un tanque que es medio, medio, medio pelo Acá saqué Bueno, pero bueno Ven aquí Ven aquí, ¿a dónde creéis que vais? Te vas, pero te llevarás un tirito Acá puede hacer cosas que en las otras batallas no, chabón Por eso les digo, yo qué sé eh, Yo la paso bien acá hago, hago boludeces que en otro lado no hago Como recién les decía El hecho de sacar el, la tortuga El Churchill, En batalla aleatoria casi que no lo saco mucho Pero porque no es tan eficaz ¿Y por qué no es tan eficaz? Porque te llenan de oro mirá, mirá, el doble cañón, doble cañón 882 Ahí de calentón me tiran, me tiran la. tremendo, ¿cómo están con el bombardeo? Mirá, me está tirando a PCR. Deja de gastar. Al... ¿Cómo se llama? Aliat1977. Deja de gastar crédito, brother. Brotherhood. Que bastante ya tenés gastando crédito. Si tirás solo acá, porque en la salatoria, pero. Olvídate. Llevamos casi 3.000 de 2.790 de bloqueo. 2.200 de daño asistido. Y 8.000 de daño real. Ahora les voy a tirar otro tip, otro consejillo. Acá, esta es buenísima. Mirá la munición que linda que hay. Acá me hice el tonto. ¿Por qué? Porque yo sé que el burrasque recién me tiró. Y está ahí, está expuesto. Porque me fijé recién con el coso de la artillería. Y me hice el tonto como que... Ah, sí, te veo, pero no te voy a tirar porque estás muy lejos. Porque soy empezado, no tengo precisión. Pero te vas a comer esa, mirá. Uh -huh. Adiós. 1250 le sacamos al burrasque. Entonces, esa de... Por ejemplo, te tiran, ¿sabes que estás poteado? Pero pues te haces el tonto y no lo, no lo miras mucho. relojes un poquito, pero no te quedas apuntándolo, como que le vas a tirar. Eh, y le tiras algo así, como tipo de artillería. Chablo, volás. Bueno, acá estoy buscando alguna... No encuentro nada, nada muy... Nada muy concreto para poder tirar algo. El LT, pero no está ahí moviéndose, yendo, viniendo. Ahí se la tiré, pero no No, no le voy a hacer. Va, no sé, creo que no lo hago nada, me parece. Aunque puede ser. No sé porque después hacemos más daño de que, del que creímos. Bueno, acá. Me mando por estos lados. Me espotean. Así que decido bajar lo más rápido que puedo. Uup, prrr, pa abajo. Bueno. Avanzo, avanzo, avanzo. Que si no se hace re largo. Acá sigo... No, no se la había tirado. Acá sigo con eso de, de, de tirar la de tirar la llama? Mira cómo estoy, estoy con 218 de vida. El bombardeo ario Bueno, ahí ya llegamos al rango de mayor. Tenemos el rango de mayor. Y vamos a ver si podemos hacer pollo a alguien más, ¿no? Bueno, siempre que tengan ahí el avioncito, yo también otra cosa que recomiendo es que lo lancen, que lo lancen, ¿por qué? Porque tal vez hay alguno que no está espoteado y te llevas ese daño asistido. ¿Entendés? Y es más experiencia. Bueno, acá agarro una posición que está relativamente buena, por decirlo así. Me lo sacan, pero me lo sacan del buche. ¿Por qué me lo sacas? Bueno, acá yo avanzaba tranquilamente por una parte que es ya más abierta y más descuidada, pero empezamos a ver que los enemigos se vienen lanzando para estos lados. Y el Fardy tiene una, una, una suerte. ¿verdad? ¿A dónde pega ese tiro? Lo quiero seguir, pero no, no. No te me vayas, Fardy. No, ¿y ya lo perdí, no, no, no. No voy a gastar un tiro con este cañón así de... Con este cañón que perdés mucho tiempo después. Bueno, acá está, ¿verdad? El Wansu. Otra cosa, otro consejo. El Wansu me aparecía en rojo porque... Tiene buen... Tiene buen blindaje. Y tiene, además, mucha inclinación. Entonces, ¿qué elijo? Elijo pasar del guansú... Y pegar la pantera. Si el pantera es más blando. ¿Por qué voy a tirar al otro? Que tal vez puede que rebote o no. Bueno, si sí, lo tengo de costado, sí. Bueno, ahí... ¿Ves que se la trato de poner en el costado? Y se la pongo, pero... El disparo rebota. Y digo... Ah, pará, pará, pará. Ojo, porque tengo un pantera. Tengo un autocargador. Que me disparó dos proyectiles. Con lo cual... Le debe quedar... No me acuerdo si tiene dos... Uno más o dos más. No me acuerdo. Sinceramente porque no tengo el Pantera. Si alguno lo sabe, déjenme en los comentarios. Pero como yo no tengo el Pantera... Y además... Y además soy muy calentón. Y además... Perdimos todos los objetivos. Perdimos los tres objetivos. Si perdés tres objetivos... Ya está, estás perdido. Pero entonces... Digo... Ah, así que me pegaste un tiro y te vas. Bueno. No te la emboco a vos, Pantera. Pero te la invoco, se la emboco a tu amigo. Autopuntado. Doble cañón. Qué lindo tiro 832 eh, Así que hicimos un total de 10.929 3.760 de bloqueo Y 2.480 de daño asistido Pero Hay una sorpresa más Que todavía no Va, sorpresa más En el sentido de que Hicimos más daño que Lo que creíamos que habíamos hecho en realidad Así que vamos directamente a ustedes Que les encanta ver la pantalla de resultados Chicos bueno mis queridos amigos, aquí estamos entonces Fue, lamentablemente fue una derrota Esta batalla la jugué a las 4 y media de la mañana No sabes si estoy viseando, viseando un montonazo Y recuerden otra cosa más, que además tenés misiones Que después podés cumplir para ganar diferentes recompensas Pues te dan bonos, creo que te dan 50 bonos por cada una que haces Y además te dan un par de cositas, Mira, Tenés que jugar 3 batallas e infligir al menos 5000 de daño En 3 batallas Recién en una sola hicimos casi 11k. Va, 11k. Casi 11k, no, más de 11k. Eh, obtener el rango de capitán tres veces. Recién fuimos mayores, o sea, no es nada difícil. Jugar tres batallas y bloquear al menos 2.000 de daño. Eh, usa tanque pesado y lo vas a hacer tranquilamente, chicos. Básicamente es muy sencillo. Eh, ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, y con respecto a la batalla, al final hicimos 11.328 de... De daño, 11.328 Fíjense que el segundo del equipo hizo 9.900 eh, Estuvimos relativamente cerca de lo que era el mejor mm, Jugador de la partida Que fue el señor Only eh, No sé qué Con 12.466 Pero eh, básicamente fíjense que esto nos da 361.000 créditos Porque tenía el 50% activado en este caso, ¿no? Eh, de, de créditos la reserva que te da 50% más de créditos por batalla si le meto la de 200% tendrá como unos, no sé, como unos 600 mil por ahí es un, una guarrada eh, qué más bueno creo que con, eso, con esos tips más que nada así consejitos al aire rápidos que se me ocurren eh, primero básicamente creo que tenés que tratar de hacer el mayor daño posible no te quedes quieto en un sector Si está muy tranquilo Anda a buscar la acción O sea, anda a buscar eh, Ve derecho ve derecho al punto No te quedes Porque a veces me pasó al principio cuando hacía poco daño es porque me quedo en un lugar, por ejemplo, con un cazatanque Si ves que está muy muy muerto De hecho, a veces lo hago Si está muy muerto un sector Que sabes que, va, que no va a pasar nada ahí Y te fuiste justo ahí con un tanque lento Apretás la J durante 10, 15 segundos 15 segundos creo que son Mantenés apretada la J y te, te evacuás el tanque. O sea, te, como que la tripulación se baja al tanque, lo eliminas y te pasas a otro y te vas a la zona de acción y te vas a hacer daño directamente. No tiene sentido quedarse en un lugar en el cual no vas a hacer absolutamente nada durante, no sé, 3 minutos, 4 minutos o hasta que los enemigos decidan ir a ese sector a capturar o a donde sea. Entonces, por eso digo, si siempre anda a la acción. Ya sea con un pesado, con un caza, con una artillería, con un ligero, con lo que quieras. Pero anda donde están ellos. Porque si te quedas en un, un sector muy aislado, muy tranquilo, que no pasa nada, perdés tiempo de hacer daño. Y ese tiempo vale, vale créditos, vale oro. Más si no tenés mucho tiempo para jugar al, al WOT. Eh, ¿Qué más podría decir? Como ya les dije antes, no tienes munición APCR como vimos que me han tirado. Me parece una, una cosa que podría evitarse. Está buenísimo para ganar créditos acá. Eh, tira munición AP. Eh, ¿Qué más? Si tenés el EBR 75 FL, sacalo porque está rotísimo. Está muy bueno. Eh, y después, si podés usar tanques premium, buenísimo para ganar más créditos todavía. Eh, y si no, la otra que también está buenísimo es, pues, dos cosas. O, oh, levelear tripulaciones, subir tripulaciones de nivel... Porque este, nivel, este evento también está hecho para eso, pensado para eso un poco. por es reservas para, de experiencia para la tripulación. Y si no, reserva de tanque, experiencia para el tanque. Y empezás a subir. Cosa de ganar experiencia, experiencia, experiencia. Y cuando terminás de jugar un par de batallas. Después te vas a la rama tecnológica. Y directamente ya vas a poder desbloquear el tanque que le sigue, el que a vos te gusta. Eso está, está muy bueno. Yo estoy levaliendo varias tripulaciones que las tenía bastante abandonadas. Ya repito, y te digo que es por una cuestión de que hay tanques que realmente en batalla aleatoria no tienen un, un gran sentido para, para sacarlos. Pero acá sí, acá sí. Fíjate como recién el Turtle, el, totu, el Tortuga, el Cazatanques, eh, sirve bastante acá y rebotó un montón de tiros porque la mayoría, el 90% tira P. Pero los que tienen APCR de tier 8, incluso puede que los rebotes como pasó con el Defender. Pero otra cosa es cuando en batalla aleatoria te encontras un. 2684 que te tira un, una munición premium o un 268, un cazatanque Que un se seleccion que tiene una hit con 420 de penetración, te va a entrar por donde quiere ¿entendés? Acá no. Pero bueno, amigos, espero que les haya servido estos, estos pequeñísimos tips de un jugador normal, como siempre lo digo yo. Pero acá estamos todos para aprender. Si tenés algún consejo, decís, che, Nando, para mí te equivocaste en esto, para mí hiciste bien esto, para mí estuvo bueno esto, para mí estuvo mal esto. Está buenísimo. Dejadlo en los comentarios. Lo voy a apreciar un montón. Porque el primero que quiere aprender a jugar. Soy y yo. Soy yo. Bueno, pollitos, queridos pollos, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar ahí. Los quiero mucho. Suscríbanse. Dejen ese like arriba. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.